Entonces, el tema el tema es recuperar el poder de la propia vida porque se nos ha olvidado un poco ¿verdad? Quiénes somos y muchas cosas entonces eh, podríamos pensar o preguntarnos ¿qué es la vida? porque hay diferentes opiniones ¿verdad? Las personas a veces dicen que la vida es, eh, tiene que ver con la sobrevivencia del más apto, ¿verdad? Entonces, eh, que la vida es una lucha por su y eso como que no nos da mucha alegría, que digamos, ¿verdad? Vivir en una para sobrevivir. Eh, entonces también eso implica que también algunos piensan que el ser humano es naturalmente agresivo, que hay agresión en el ser humano. Bueno, y, y claro, si uno piensa que la vida es una lucha, pues también hay un poco de eso involucrado, porque el luchar es luchar, ¿verdad? Y, y entonces ahí uno puede pensar que, bueno, si es una lucha, pues sí, seguro, porque pues yo veo mucho sufrimiento, mucha desilusión, mucha falta de paz, muchas cosas de esa naturaleza, lo vemos en el presente, ¿verdad? poquillo. Bastante, ¿verdad? Entonces, eso reafirma lo otro, ¿verdad? Que, que sí, que pues, cómo va a estar la gente contenta, si, si es una lucha por sobrevivir. Y entonces, eh, y que el ser humano tiene esa naturaleza de agresividad. Y si eso es así, entonces también yo podría pensar, y entonces si el ser humano es agresivo de naturaleza, si esto es una lucha, ¿cómo, ¿qué sentido tiene pensar uno en, en transformarse uno? ¿Verdad? ¿Qué sentido tiene si lo natural es eso, si las guerras son obvias? ¿verdad? Es, es lo normal que haya guerras y que el ser humano esté luchando. Y entonces, además... ¿Quién es el más apto? ¿Quién es el más digno que va a sobrevivir? Bueno, pues, no se trata, digamos, del que tenga el mayor poder económico o el mayor poder político o el mayor poder muscular, incluso, ¿verdad? Porque se trabaja mucho en eso también, <ríe> en tener músculos. Entonces... Eh, Tampoco ese sería el más apto, ¿no? Y también se dice que el ser humano, eh, ¿cómo es que el ancestro del ser humano es que? ¿Qué se dice? ¿Cuál es nuestro ancestro según la ciencia? ¿Nunca han oído? El mono, ¿verdad? Es una maravilla, ¿verdad? Eso, porque eh, podríamos pensar el ser humano es un ser inteligente en el sentido de que tiene discernimiento, poder de, de decisión, eh, entendimiento, ¿verdad? El ser humano puede decir o puede pensar, bueno, yo soy un ser así, así, así, entenderse y... Y cambiar y un montón de cosas. Pero el mono, o sea, bueno, o cualquier animal, ¿verdad? Si fueran inteligentes, si pudieran razonar, si el mono pudiera pensar, digamos, y decir: Mira, yo soy un mono, qué simpático, soy así, así, así, y este otro no, este es, ¿verdad? Este anda, también está erguido, pero es diferente, no tiene pelo por todas partes. Pero no, ¿verdad? El, el animal solo tiene el instinto de sobrevivir, nada más, no... no. Es decir, puede sufrir por un dolor, por, por hambre o por miedo o algo así, pero no puede razonar. Entonces es una maravilla, ¿verdad? Pensar que nosotros los seres humanos, que somos seres con una capacidad ilimitada seamos descendientes del mono. ¿Verdad? Es una maravilla que digan eso. Yo, yo por lo menos me niego rotundamente a ser descendiente del mono. Entonces, todas esas cosas, ¿verdad? Porque en este conocimiento nosotros entendemos otra cosa del ser humano. ¿Verdad? Entendemos que somos seres que, te, que somos una combinación de dos cosas, somos el ser, el ser interior, el espíritu, el alma, como lo quieran llamar, y la parte humana es esto, que es material, entonces el cuerpo es una cosa hecha de materia de los cinco elementos y es ese ser interior que el alma, la conciencia, como quieran decir, es, es el ser vivo que le da vida a este, a este instrumento. Entonces, cuando pensamos además que las cualidades originales del ser son, ¿cuáles son? ¿Ustedes saben? ¿Alguien sabe? Nuestras cualidades originales que por ahora pueden estar ahí medio adormecidas son la paz, el amor, ¿m? la felicidad, qué más la pureza y la sabiduría. Bueno, todo eso le da poder al alma, pero... Esas son nuestras cualidades originales. Entonces, como que no tiene mucho sentido decir que el ser humano es agresivo de naturaleza, porque eso no, no nos da como esperanza, digamos, ¿verdad? De, si somos así, somos así, ya está, ¿verdad? Pero es que nuestra naturaleza es otra, por esa misma razón es que ustedes están hoy aquí, por eso mismo quieren meditar, por eso mismo, ¿verdad?, la búsqueda del ser humano, porque lo que tiene grabado adentro es otra cosa. La agresividad ocurre porque eh, el ser humano olvida quién es, porque además hay tantas situaciones y circunstancias que hacen que, al olvidar quién es, al olvidar que él es un ser espiritual, entonces se identifica solo con lo material. Y ahí empieza a tener problemas, ¿verdad? Porque no, digamos, confunde la felicidad con tener, por ejemplo, tener cosas, tener, tener, tener, acumular o confunde la paz con ir a una montaña, ¿verdad? no con algo que es natural y propio de un ser humano. Entonces, todas estas situaciones hacen eh, muy complicado eso de recuperar el poder para la propia vida. Y luego está el hecho de que ...del sentido común... o pues sea, en todas las enseñanzas... ...y todas las cosas que tengan que ver con el ser humano... ...la base es el sentido común... ...¿verdad?... ...el, el sexto sentido... Eh, ...digamos que nosotros... ...si no fuéramos... ...si no tuviéramos las cualidades de paz y amor... ...ni siquiera pensaríamos en eso... ...¿cómo?... ...no tendríamos ese sentimiento de que hay algo que está haciendo falta, hay, hay un vacío, ¿verdad? Que yo quiero llenar, no soy feliz, no sé ni por qué, ¿verdad? Es, es todo eso que se ha confundido con cosas materiales y entonces yo estoy un poco como renqueando, ¿verdad? Así que eh, el recuperar ese poder implica también otras cosas. Implica que yo tengo que dejar los hábitos viejos, ¿verdad? Es decir, tenemos N hábitos, ¿verdad? Cuando N tiende a infinito. Toda clase de hábitos, buenos, malos, regulares, horribles, tétricos, de todo. Entonces, todos esos hábitos que nos dan sufrimiento, los tenemos que dejar. No es simplemente que yo diga, ah, bueno, yo voy a recuperar el poder de mi vida. Así, ahí, me quedo ahí sentada esperando una, algo mágico. No hay nada mágico. Es decir, hay que hacer algo. Entonces, tengo que dejar esos hábitos. Y eh, también tengo que cambiar otras cosas en la vida. Por ejemplo, estábamos hablando ayer aquí de, digamos, es un ejemplo así solo porque es muy fácil de entender, ¿verdad? Una persona que, digamos, que es adicta a las drogas, si logra cambiar eso en su vida tiene obligatoriamente que dejar las relaciones que ha tenido durante ese tiempo si no, va a volver ¿verdad? tiene que cambiar sus relaciones eso es algo muy importante cualquier tipo de adicción al alcohol, al cigarro, lo que sea la persona tiene que empezar a hacer cambios que le permitan liberarse de verdad porque si no Sigue con la influencia, ahí a la par, y entonces eh, a lo mejor el esfuerzo no, no va a servir de nada, ¿verdad? Estábamos, eh, que ahora les voy a leer de una clase que oímos ayer en relación con esas cosas. Eh, yo tengo que, que decidir qué quiero para mi vida, ¿verdad? Decidir qué significa ser uno feliz, ¿verdad? Porque además, digamos, eh, una persona agresiva, digamos, no no solo es una persona que mata, ¿verdad? No, no solo matar ¿verdad? con un arma, sino que también difamar, acosar, insultar, ¿verdad?, eh, como criticar a la espalda de alguien, ¿verdad?, y estar en eso, que a lo mejor ustedes han oído cosas así, ¿no?, ¿verdad?, todo el día, todo el día, porque una de las cosas que los seres humanos tenemos es mucha arrogancia, ¿verdad?, entonces siempre es el otro el que tiene el defecto, yo no, ¿verdad?, yo ahí en el pedestal, como entonces, la crítica, el estar constantemente eh, viendo al otro, ¿verdad?, en lugar de verme yo, ¿verdad?, no, no de verme con malos ojos y de, de, como, de verme los defectos, ¿no?, verme como soy, conocerme, conocer cómo soy, cómo pienso, cuál es mi potencial, etcétera, tener una relación conmigo, quererme, eso es muy importante. Pero claro, si yo estoy todo el tiempo eh, conectada con la vida de los demás, con las situaciones ¿verdad? de cada uno, de no tengo tiempo para mí, solo estoy viviendo en esa situación, ¿verdad?, hablando de los demás, criticando, y eso no, no nos lleva a ninguna parte, es, son hábitos, son hábitos muy, muy, muy arraigados. No es, ¿verdad? cambiar un hábito de esa naturaleza no es así como pasarse el peine, ¿verdad?, es, es una cosa que exige primero estar uno consciente, de qué es lo que hay que cambiar, y luego eh, hacer un, como una práctica consciente, ¿verdad? Darse cuenta en qué momento uno está cayendo en la crítica de alguien o eh, en, como en acosando o insultando de alguna manera, aunque sea muy diplomática. Todo eso, uno, lo tiene que, uno tiene que volverse un observador de uno mismo. No para castigarse, ¿verdad? No, sino para conocerse, para saber qué es, qué es eso que me da sufrimiento y que no lo había no me había dado cuenta. ¿Verdad? Entonces, eh, estábamos viendo en una clase una cosa muy bonita, que les voy a leer, porque no me la sé. porque era a raíz de que a principio de año todo el mundo hace, ¿verdad? unos propósitos pero bueno, ¿verdad? de esos que ¿cuánto duran? como, ¿sí? como media hora, ¿verdad? en la mente o, algo así o digamos eh, no sé, unos pocos días que la gente hace lo que se propuso y ya pero entonces este... Una de las cosas que yo tengo que hacer es saber cuál es mi meta. Establecer una meta, tener un propósito para la vida, ¿verdad? ¿Y cuál, cuál es lo, el más común? ¿Qué propósito tiene la vida? No, está... Claro, la felicidad, ¿verdad? Eso es como común a todos, todos queremos ser felices, ¿verdad? Entonces, si esa es mi meta, yo tengo que encaminarme hacia esa meta. Tengo que saber qué es realmente la felicidad. No, no es, no tiene que, que ver con tener, tiene que ver con ser, ser uno mismo, ¿verdad? Y además tiene que ver con un estado interior, ¿verdad? Yo puedo estar feliz de en cualquier momento o todo el día. Por nada especial, simplemente porque es una cualidad mía original. Pero yo tengo que entender eso. ¿verdad? Tengo que saber quién soy yo. Para poder eh, como manifestar mis, mis cosas internas, naturales. Entonces en relación con eso de que la vida es una lucha ¿verdad? y por sobrevivir y todas esas cosas fuertes pero no el propósito de la vida además de ser feliz es la bondad es la bondad hacia los demás es tener un sentimiento de bondad hacia otros es más hacia todos. ¿Verdad? No, no puede uno como, mientras uno no logre, como decir, bueno, es que yo quiero a estos porque, bueno, es mi hijo, mi papá o lo que sea, pero este no porque no sé qué o lo que sea. Ahí no, no va a haber felicidad completa, porque no, no estamos viendo no hemos descubierto, primero, que yo soy un ser espiritual, divino, con cualidades originales, etcétera, porque tengo que ver eso primero en mí para poder entender al otro, solo así puedo entender que cada uno, cada ser humano en el mundo, todos, sin excepción, son seres divinos, con cualidades originales de paz, amor, dicha, sabiduría y pureza, todos. ¿Verdad? Entonces, para eso yo tengo que estar siempre en esa sintonía, ¿verdad? Si no, yo no, a este no porque es más chiquitillo, al otro no porque es más gordo, al otro no porque tiene otra religión, al otro tampoco porque no habla mi idioma, ¿De ahí? entonces, ¿verdad? Es, es una cosa, entonces uno de los aspectos que uno tiene que entender es que hay que estudiar la espiritualidad, es absolutamente necesario, es, es totalmente necesario entender qué es un ser humano y desarrollar el intelecto. Desarrollar el intelecto significa ¿por qué es importante el intelecto? ¿Alguien sabe algo? ¿No? Porque el intelecto es mi poder de ¿de qué? de discernir, de decidir y juzgar, juzgar mis Acciones, no las de, los de las mías. Entonces, pero así absolutamente esencial desarrollar el intelecto. No tiene que ver con los estudios de la U, ni con ser profesional, nada. Es espiritual. Poder de discernir, ¿verdad? El poder de discernir es absolutamente esencial que yo pueda discernir a la distancia lo que es falso, lo que es verdadero, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es de beneficio para mí y para los demás y lo que no es de beneficio. No que tenga que sentarme a pensar, no que yo instantáneamente pueda tener eso, ¿verdad? Saber que, perdón, que esto no es bueno para mí y no es bueno para nadie, y que esta acción que iba a realizar ya no la voy a hacer porque no era muy, muy allá que digamos, ¿verdad? Entonces, para poder entender mi intelecto, yo tengo que estudiar la espiritualidad, yo tengo que saber cómo soy, qué soy, cómo funciono, ¿verdad? Para poder encaminarme hacia la meta de felicidad que ustedes mencionaron, es, es absolutamente indispensable saber cómo es el ser, cómo soy, qué soy, cómo funciono. Poder entender que yo, el alma, soy parte, vivo en este cuerpo, pero no soy parte del cuerpo. Soy de otra naturaleza. Soy de naturaleza espiritual divina. El cuerpo es material, lo necesito, claro, por supuesto, no puedo hacer nada sin el cuerpo, ¿verdad?, como un fantasmita ahí, que no puede hablar, que no puede aprender, que no puede nada, no, ¿verdad?, entonces el cuerpo es necesario, pero yo, el alma, no soy este cuerpo, ¿verdad?, y tampoco este cuerpo es algo que tiene un alma por ahí, no, yo el alma tengo un cuerpo, este cuerpo, es al revés. ¿Verdad? Entonces, en relación con eso de que, que les mencioné de los propósitos del Año Nuevo y todo eso, ¿verdad? Eh, digamos que es, esos propósitos implican lo que les había dicho, ¿verdad? Que, que yo tengo que dejar, yo quiero lo nuevo, porque el año es nuevo entonces yo voy a hacer algo nuevo pero eso nuevo ¿verdad? no, no es decir, implica muchas cosas para poder tener algo nuevo yo tengo que dejar lo viejo y lo viejo es mucho también ¿verdad? entonces yo tengo que dejar los hábitos viejos que me han dado sufrimiento que ¿verdad? todos esos hábitos hay un hábito de sufrir. Muchas personas casi que disfrutan del sufrimiento, ¿verdad? Porque se hace un hábito. La persona no se da cuenta en qué momento ya está con la lágrima colgando, ¿verdad? Bueno, hay cosas en la vida, ¿verdad? Pero también, porque sí, porque hay que llorar por todo, ¿verdad? Entonces... Eh, tengo que dejar los hábitos, a lo mejor, como les dije en el ejemplo, a lo mejor tengo que cambiar de relaciones, a lo mejor el tipo de relación que yo tengo con muchas personas o con pocas o como sea, a lo mejor no me hace bien, ¿verdad?, conozco un caso de una persona eh, cercana, que tiene una amistad de muchos años, su mejor amiga, pero resulta que esta mejor amiga es una influencia muy negativa sobre ella, pero no se da cuenta, no se da cuenta del todo. Es, esta mejor amiga tiene un dominio sobre la otra impresionante, pero así, absoluto. ¿verdad? Entonces, ¿cómo uno no detecta esas cosas? ¿Cómo no, ¿Cómo no se da uno cuenta que uno está dependiendo en términos casi absolutos de lo que diga, opine o mande otra persona? ¿Cómo no se da uno cuenta? ¿verdad? Entonces, claro, es un caso, digamos, extremo, ¿verdad?, yo por lo menos es el único caso que conozco así. Todos tenemos dependencias, ¿verdad? Que no son sanas. Bueno, eso hay que dejarlo. Eso hay que dejarlo. a ustedes tal vez les parece que eso es imposible. ¿Cómo yo voy a dejar mis amistades? Bueno, no sé. Yo pienso que cuando hay una motivación importante, cuando uno tiene... ¿verdad? Algo tan importante en la vida como es mi propio destino, uno lo puede hacer, poquito a poco, gradualmente, bueno, yo por lo menos lo logré, ¿verdad? No quiere decir en absoluto que uno deja de tener cariño por las personas o que uno las rechaza, no. Lo que uno cambia es el tipo de actividad y como ya no concuerda con que yo, digamos, medito y que no sé qué, entonces ya no nos vemos tanto y poquito a poco, pues, uno cambia completamente la actividad, ¿verdad? En lugar de, bueno, ustedes conocen el tipo de actividad que uno hace con los grupos, entonces, no necesariamente es la más adecuada y nada pasó, o sea, nada pasó en el sentido de que yo no dejé de querer a esas personas, yo no las rechazo, no, no nada, simplemente no compartimos actividades y ya está, nos vemos una vez al año o cada dos años, yo qué sé, ellas ya se acostumbraron, yo también, nada pasa, ¿verdad? Porque no se trata de eso, de rechazo. Es de cambio de actividad. Entonces, eh, con, en el sentido ese de los propósitos, eh, hay cosas que hay que hacer y que traen beneficio al ser. ¿Verdad? Tener uno, eh, ¿cómo se dice? Como, como independencia es muy importante. La independencia en cuanto a qué quiero yo de mi vida. Es muy importante. Y no se trata en ningún momento de como de, de malquerer a otros ni nada por el estilo. ¿Verdad? Es simplemente escuchar el propio corazón. Y ser más feliz, ¿o no? ¿Quieren ser felices? Bueno, yo también. Entonces, de esa clase decía que que, que comenzar una nueva vida, ¿verdad? Que es el propósito del año nuevo, ¿verdad? Una vida nueva, ¿cómo es? El año nuevo, nuevo. exacta. Entonces, implica terminar con todo lo viejo. Ya, el nuevo es nuevo, ¿verdad? Se ¿Eh? acaba lo viejo. Entonces, un cambio de vida significa que sus pensamientos, su personalidad, sus relaciones, todo cambia, es decir, se renueva. Entonces, y aclaraba, que sus pensamientos y personalidad sean nuevos, significa que se vuelven elevados. Es decir, esto en relación con qué quiero ser, un ser humano ordinario, así como, ¿verdad? O quiero ser un ser humano elevado, ¿verdad? Elevado no es que, elevado es que tengo pensamientos de beneficio, que, que de amor por los demás, que, ¿verdad? Que ya no tengo, o sea, que la mente soy capaz de crear pensamientos diferentes, eh, no lo que he venido creando todo el tiempo, y, sino que y que mi intelecto también se vuelve más refinado, muy refinado, ¿verdad? Entonces eso hace la diferencia. Entonces, porque vean qué importante. Si todavía queda una leve traza de lo viejo, en, alguna de esta, en alguno de estos tres aspectos, es decir, los pensamientos, la personalidad y las relaciones, una leve traza, ¿verdad? oígase bien, esa traza va a impedir que uno tenga la felicidad de una nueva vida. O sea, de nada sirvió todo el, lo de año nuevo, vida nueva. ¿Verdad? Si queda traza de lo viejo, una leve traza ya le impide a uno ser feliz, como uno se lo había propuesto. Entonces, esto sucede así porque, en general, la visión de la mayoría siempre está dirigida hacia los demás, no hacia uno mismo, hacia los otros. Y se involucran en los asuntos de los demás en lugar de ver hacia hacia adentro, ¿verdad? Entonces, eh, eso es lo que impide que uno pueda cumplir con todos esos propósitos, porque además, no sé, es un hábito crear esos propósitos y que se olviden al día siguiente, también es parte de los hábitos que tenemos, de no darle importancia a eso. Y es muy importante la felicidad, porque, bueno, en un mundo como este, es que cada día ve uno cosas que jamás se imaginó que iba a ver eh, es necesario que uno, uno estar feliz, no estar feliz con lo que pasa, estar feliz con uno, tener un soporte, eh, el soporte que, del, al que me refiero, es la relación con el Ser Supremo, tener una relación con el Ser Supremo, que es una fuente de, todos los poderes, todas las virtudes, poderes espirituales, ¿verdad? Es muy importante, porque el, el estado general de la humanidad, bueno, ya lo conocemos y vivimos en este mundo, ¿verdad? Entonces, nadie más nos puede dar nada, ni felicidad, ni paz, ¿verdad? La tenemos que tomar del ser supremo. Por eso... Mantener esa relación es muy importante, es un soporte, es lo que nos permite salir adelante en muchas cosas, porque hey, muchas cosas van a pasar también a todos, ¿verdad? En este momento no están pasando, o tal vez sí, pero pueden pasar muchas cosas serias, ¿verdad? De la naturaleza, de la salud de las finanzas, de todo. Bueno, yo lo veo todos los días en gente que conozco. Entonces, si uno no tiene algo que lo sostenga, ya está. Se vino al suelo. ¿verdad? Y entonces, no puede ser. Porque ¿cuánto tiempo va a durar la circunstancia? Que en... Y si dura 10 años, digo yo, es solo, solo para... Que no se duerman, pero. Porque lo que pasa es que el alma, cuando está allá, en el cielo, enamorada divina, enamorada de Dios, en el mundo de las almas, el alma es el alma nada más, una energía sutil, espiritual, sutil como puesto a físico, ¿verdad? Incorporal, es una energía nada más. Ahí, ese es su estado. Pero cuando viene a desempeñar su papel al mundo físico, con el tiempo, se, va, se empieza a, a identificar con el cuerpo, hasta llegar a creer que es un cuerpo, ¿verdad? Entonces, esa conciencia de cuerpo es lo que trae el sufrimiento al ser humano, ¿verdad? Porque porque en la conciencia del cuerpo lo único que uno ve son diferencias ¿Mm? ¿y qué? sí, pero digamos solo diferencias en cuanto al tamaño, al color de la piel al peso, a lo que sea ¿verdad? y el alma está solo atraída hacia los cuerpos entonces se olvida de quién es ella eso da sufrimiento porque los cambios en la vida son constantes, o sea, y constante quiero decir segundo a segundo, cada segundo es diferente, y en un segundo puede pasar una tragedia, ¿verdad? de cualquier tipo de tragedia, alguien se quedó sin trabajo, ahora sí ahora ya no son dos en la casa, sino tres sin trabajo, ¿verdad? Es que lo estoy viendo, lo veo, pero súper frecuente, ¿verdad? Se acaba de quedar una amiga mía sin trabajo, ¿verdad? Es una tragedia, o sea, vive sola, y entonces... ¿Verdad? Y todos buscando trabajo. ¿Cuántos hay desocupados en Costa Rica? Como Más de 300 mil, ¿verdad? Algo así. Es una exageración. Y, y bien, no hay trabajo. ¿Verdad? Entonces, yo lo que quiero decir con esto es que uno no debe esperar a que la situación se presente. Cuando la situación se presenta y yo antes no he hecho algo, no he desarrollado una práctica, ¿verdad? Conmigo, con el Ser Supremo, la situación me va a aplastar, pero así me va, en el piso, ¿verdad? Y, y todo se ve afectado, ¿verdad? Una situación así afecta a todo. Si el alma no tiene un soporte... Si no tiene una práctica, si no tiene el entendimiento de la espiritualidad, está liquidada. Pues, la persona se puede morir, ¿verdad? Le puede fallar el corazón. Bueno, digo, estoy. Yo siempre exagero a propósito, ¿verdad? Pero, pero es que pasan cosas. Eh, bueno, yo. Yo puedo decir, que seguro ya muchos han oído, que yo estoy separada de mi esposo. Él se fue de la casa. Pero cuando él se fue, yo no estaba, bueno, yo ni me imaginaba que eso me pudiera pasar, digamos. Ni sospechaba ni nada. Entonces fue muy, muy, pero muy, muy destructivo para mí. Eh, entonces, pero yo ya te, tenía esta práctica de muchos años, porque eso es relativamente reciente. Entonces, yo no sé qué hubiera sido de mí si yo no hubiera tenido la práctica de la meditación, si yo no hubiera entendido qué es la vida, qué es el alma, qué es Dios, quién es Dios, cómo desarrollar... No sé, pero lo superé, ¿verdad? Con, como relativamente rápido, digamos. Y además, después eh, hemos logrado tener una relación de amistad muy sincera, muy pacífica, sin... Sin revolcar cosas. Para mí el pasado pasó ya. Ya pasó, se acabó, no existe. No, no, no puedo estar pensando, ay, es que si hubiera y si ve, ¿y por qué? No, no, no. Ya eso está totalmente en el pasado, por allá, quién sabe dónde. No me interesa pensar en el pasado, ¿verdad? O en lo que sentí en aquel. No, no, no. Ya todo eso lo resolví, porque tenía una práctica. Si no, a lo mejor me hubiera quedado ahí, quién sabe cuántos años, décadas, ¿verdad? Eh, como sintiendo lástima de mí, pero no, ¿verdad? Hay una relación con el Ser Supremo que le permite a uno tener una conversación de corazón a corazón, contarle qué siente, etcétera, ¿verdad? Y deshacerse de lo dice, si ya pasó, ya pasó, ¿qué, bien? ¿qué vamos a hacer? Entonces, pero también está la capacidad de perdonar, de olvidar, de, de continuar con una relación armoniosa, sin... Sin estar, ¿verdad? En lo viejo, no, o sea, lo menciono por eso, porque para mí fue fundamental eso, haber tenido ya una práctica. Porque además, eh, <coughs> si algo nos pasa, digamos, eh, una enfermedad, si, no, si la práctica no existe, no van a poder meditar en ese momento, punto el alma está completamente sumergida en su enfermedad, en el miedo en la posibilidad de morir, digamos, o lo que sea y no puede abstraerse de eso solo teniendo una práctica previa con entendimiento, ¿verdad? Con un, con un intelecto despierto, fuerte, entonces, se puede hacer frente sin tener un sufrimiento terrible porque, ¿verdad? El alma puede entender que, pues sí, que el alma deja el cuerpo en algún momento, ¿verdad? Todos vamos a dejar el cuerpo en algún momento. Pero, necesitamos esa práctica, entonces es importante sacar un poquito de tiempo de vez en cuando, ¿verdad? Ojalá todos los días, de vez en cuando durante el día. Entonces, eh, ese, ese eso que les decía que la, lo... Lo que es, qué es lo que es digno, ¿verdad?, de un ser humano. Porque además, mucha gente dice, ¿verdad?, que yo soy hijo de Dios, y no, pero es así común decir, ¿verdad? Es, es más bien plantearse, ¿cómo debo ser yo si soy hija de Dios? ¿verdad? ¿Cómo debo ser yo si soy hija de un rey? ¿Debo ser un mendigo? ¿verdad?, sería natural que el hijo de un rey sea un mendigo, o tenga conciencia de mendigo, ¿no?, ¿verdad? Entonces, ese, ese pensamiento de que yo soy hijo de Dios implica que yo tengo un carácter divino, porque si no, ¿de dónde sale que el ser humano sea capaz de sentarse en silencio, de tener una experiencia, digamos, eh, una experiencia de paz aunque sea de un segundo sentir por un segundo un estado de profunda paz donde no hay ningún temor no hay prisa no hay resentimientos no hay nada más que un maravilloso estado de paz ¿de dónde sale eso? si el ser humano no es naturalmente pacífico ¿verdad? Si no, si no podemos, si se, tenemos un sentimiento así en algún momento, es porque esa es nuestra naturaleza, ¿verdad? Si, si tenemos, y, y en esto es muy importante que haya primero paz, ¿verdad? Que yo entienda que yo soy un ser de paz, porque a partir de eso es que se desarrolla el amor espiritual verdadero. Y cuando hay paz y amor, hay felicidad, ¿verdad? Entonces, eso tiene que estar presente, ¿verdad? Y por eso es que en la meditación siempre se trata de crear estados de paz, para que el alma experimente qué es un estado de paz, para que vuelva a recordar, es un recuerdo, ¿verdad? que vuelva a recordar cómo es su propia naturaleza, para que vuelva, para que recupere su propio, su propio, ¿cómo es? ¿cómo es?, autorrespeto, ¿verdad?, para que entienda que ir hacia adentro le trae beneficio porque se descubre, se redescubre a sí misma, ¿verdad?, puede ver sus capacidades, sus talentos, sus especialidades, puede entenderse, y no solo entenderse, aceptarse, reconocerse, mientras eso no esté, seguimos imitando conductas, y seguimos queriendo ser como quien sea, yo que sé, cada uno tendrá su, su héroe <risa> favorito, ¿verdad? Pero... ¿Pero para qué queremos ser igual que quien sea? Si tenemos una capacidad ilimitada, ¿por qué? ¿Mm? ¿Por qué? Porque somos energías espirituales, ¿verdad? Una energía no tiene límite. Verdad, Es el alma la que tiene mente, intelecto, que les dije que era nuestro poder de qué? Discernir, decidir y juzgar, juzgar mis acciones. A ver si son verdaderas, justas, eh, correctas o no. Y la personalidad. La personalidad está formada por todo lo que está grabado en el alma, el pasado, los hábitos buenos, malos, regulares y horribles, todos, las virtudes y los defectos, todo eso está grabado en mí, en cada uno de nosotros. Ese conjunto de todo eso, mi personalidad entonces eh, es necesario que yo reconozca todo eso lo entienda lo acepte verdad por un lado para poder transformar cosas por otro lado para poder dejar salir cosas maravillosas verdad y entender que yo puedo tener la influencia del Ser Supremo y llenarme de todas las virtudes <coughs> y ser un ser diferente. Ahora, eh, no es así como de un día para otro, ¿verdad? requerimos una práctica de toda esta vida, pero es bueno imaginarse uno cómo sería uno si lo que sea, si pudiera eliminar el hábito fulanito de lo que sea, lo que sea. Eh, o si pudiera ser una persona más solidaria, o si pudiera ser una persona más inclusiva, ¿verdad? o si pudiera amar a todos, o no lo dicen todas las religiones, ¿verdad? Es un mandato, ¿no? ni siquiera es que si usted quiere o no, no, no. Es un mandato de todas las religiones, ¿verdad? Amar al prójimo. Entonces, uno podría en el silencio, de por sí en silencio nadie lo está oyendo, ni nadie sabe que está no pensando, pero uno podría preguntarse, y yo amo a todos, de verdad, de verdad, de verdad, yo los amo a todos. Yo siento que todos los seres humanos del planeta son mis hermanos y hermanas. De verdad, de verdad. O yo estoy pensando, bueno, este sí, pero el otro no porque, no sé, ¿verdad? Tiene prácticas extrañas, solo... ¿Verdad? Hay que revisarse. Porque de todas maneras, ¿en qué? le afecta a uno que una persona sea diferente a uno. ¿En qué? En nada. Pero en nada. ¿En qué le afecta a alguien? Voy a mencionarlo porque lo veo mucho en este país. Que alguien sea homosexual. ¿En qué? Digamos, a uno, ¿en qué? en nada y por lo demás no quiere decir eso que los heterosexuales sean santos ¿verdad? y que sus prácticas sean <coughs> totalmente elevadas solo por eso ¿verdad? entonces eh, yo tengo que entender que hay una variedad de seres humanos en el mundo, que hay una variedad de, de, también de, de sistemas de creencias, que hay una variedad de religiones, que cada uno tiene derecho a tener las creencias que quiera y que considere o que ame, que las ame, ¿verdad?, porque... Eh, hay que entender que la religión de cada uno, sea la que sea, es lo que más ama esa alma, y que además es imposible, así imposible, por eso hay que estudiar la espiritualidad, que todos los seres humanos del mundo tengan la misma religión, eso no existe, ni va a existir, ¿verdad?, en este mundo entonces si ustedes nacen por allá tienen la religión de por allá si nacen por allá tienen, ¿verdad? pero además de eso es importante entender que la religión está grabada en el alma cada uno tiene grabada en sí mismo su propia religión entonces es lo que más lo que más ama aunque no la practique al pie de la letra es lo que más ama entonces uno no puede pretender ni imponerle a alguien las propias creencias uno puede compartir cosas que a uno le hacen bien compartir, no imponer y cada alma tendrá su propia decisión. ¿Verdad? Puede ser que llegue a pensar como uno, pero puede ser que no. Pero además, si yo he, he hecho esfuerzos en mi vida por ser, ¿verdad? Por llegar a esa meta que les dije que es una meta de tener pensamientos elevados, ¿verdad? Una vida diferente. Si yo he llegado a eso, yo puedo servir de inspiración a otro. Y a lo mejor, en la propia religión de ese otro, esa persona llegue a ser la mejor de todas las devotas en esa religión. ¿Qué más queremos? ¿Verdad? Que cada uno siga los pasos de, de su profeta, digamos. ¿Verdad? También eso hay que revisarlo, ¿verdad? Estoy siguiendo yo los pasos de Cristo, por ejemplo. Pues digo Cristo porque aquí es un mundo cristiano, ¿verdad? Lo sigo, los pasos de Cristo. Me llamo cristiana y lo sigo así. La huella, pongo mis pies en esas huellas, soy igual. Entonces, ¿verdad? Hay un trabajillo ahí por hacer, pero... Digamos que la garantía de ese tipo de esfuerzos es que uno es más feliz en la vida. Y además eh, es una vida más transparente, más sensata. Una de las cosas que, que logramos es volvernos sensatos. Dejar la insensatez, ¿verdad? Que hay, bueno, hay muchos muchas formas de ser insensato, digamos. ¿Verdad? Decir una cosa y hacer otra, por ejemplo. Muchas cosas. Engañar, mentiras piadosas, entre comillas. Mentira es mentira, punto. ¿Verdad? Este, el engaño. Un día estos hablábamos del engaño en el mundo. Bueno, es una cosa, pero así, no sé, de proporciones increíbles el engaño, ¿verdad? Los subterfugios, todo eso, lo que el derecho esconde, ¿verdad? Ahora que está el, el juicio político al presidente de Estados Unidos, eh, bueno, ¿verdad? esto no es legal porque la legalidad dice lo que se les ocurra, o, o esto no es lo que dijo fulanito, y donde digo digo, no digo digo, digo Diego, esas cosas, ¿verdad? Es una maravilla cómo el alma humana ha llegado a ese grado de, de engaño, de, de mentira. Entonces... Pues, yo creo que uno lo que tiene que hacer es salirse de ese camino, ¿verdad? Y, y no ser como todo eso que uno ve que ofende, ¿verdad? El ser humano se ofende porque el ser humano tiene un origen divino. Entonces tenemos que volver a recordar quiénes somos y volver a vivir una vida diferente, Verá, que nos, que nos dé felicidad, paz, amor por los demás. verdad ¿cómo no va a sentir uno amor, por ejemplo, por los migrantes? ¿verdad? ¿ustedes se imaginan lo que es tener que emigrar? ¿Lo han pensado? Coger un salveque y salir a sabiendas de lo que se van a encontrar. ¿Puede uno imaginarse la clase de situación que tienen estas personas que hacen lo que hacen, salir corriendo, buscando algo que les dé felicidad a sabiendas del camino que tienen que recorrer? Si a uno eso no le mueve el corazón, no hay nada que se lo mueva. ¿verdad? Entonces, eh, tiene uno que tener muy bueno, ¿verdad? No, es que he oído cosas así como ¡ay no, qué horror! Es que llegan a los lugares a, a robarle el trabajo a los otros. No, no, no. eso es la propaganda. Y si ustedes tuvieran que salir en esas condiciones y, y reciben esos rechazos, ¿verdad? No puede ser. Entonces, todo eso es solo para ilustrar el estado al que hemos llegado. ¿Verdad? No, no se nos ha olvidado ser seres amorosos, misericordiosos, eh, ¿verdad? Tener el deseo interno de que a los demás no les falte la paz, el amor, no les falte lo básico de la vida para que puedan, verán, vivir, ¿no? no que tengan que, que hacer o pasar por esas experiencias migratorias tan violentas, ¿verdad? y cada día más, y bueno, los que salen con el salveque, nada más, y los que van con los chiquitos, ¿a qué tienen que haber llegado para tener que tomar una decisión de esa calidad? ¿Merecen todos nuestros buenos deseos, nuestros pensamientos más puros, todo el amor posible? Todo, todo lo que nos han intentado enseñar, ¿verdad? en todas las religiones y prácticas, ¿verdad?, el amor al prójimo. Eso nos hace más felices también. Verán, ser inclusivos. Incluso tener buenos deseos por todos los que están en las cárceles. ¿Por qué no? Y si no, ¿quién? Verán, no estamos ahí para, para juzgar, pero necesitan las almas independientemente de si, de, si, de si está en su fortuna reformarse o no, necesitan que algo les llegue, ¿verdad? algún sentimiento, que no van a saber de dónde, pero algún sentimiento de amor, en qué, o sea, qué perdemos con tener buenos deseos para todos los que estén en las cárceles, a lo mejor, a lo mejor eso ayuda a que un día de tantos digan, hasta aquí, ¿verdad? O no, o no tienen esa fe. No, si no la tienen no importa, pero la pueden desarrollar.